Bienvenidos, esto es Economía y Finanzas en 60 segundos. Cristina de Kirchner bajó 10 posiciones en el ranking de mujeres más poderosas del mundo. Congelan el precio de 500 productos, pero liberan el resto. Investigan a Voodoo por presunto tráfico de influencias en el canje del 2010. Las noticias. Cristina de Kirchner cayó 10 posiciones en el ranking que elabora la revista Forbes sobre las mujeres más poderosas del mundo. En cambio, su par brasileña Dilma Rousseff se ubica en la segunda posición detrás de Angela Merkel. Congelan el precio de 500 productos. La iniciativa impulsada por Guillermo Moreno regirá por 60 días. Sin embargo, los supermercadistas no descartan que se extienda hasta las elecciones de octubre. Abarcará a productos de tocador, de limpieza y también a alimentos. El fiscal Dilelo inició una causa contra el vicepresidente Amado Boudou por presunto tráfico de influencias en el canje del 2010 a favor de la consultora Arcadia. Esta firma se había reunido con bancos de Estados Unidos que fueron los que luego participaron del canje y ya contaban con la información necesaria para hacerlo en 2008. La denuncia presentada por el diputado Pino Solanas también alcanza al titular la ANSES, Diego Bocio. Gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir informándose a través de Clarín Web TV.